Quiero pedirle un gran aplauso para el maestro Pirato. Y nos cuenta y gracias a él por acertarlo. Y toda la noche todavía nos la maestro. Barrio de Belgrano, casi donde estive, donde están los patios, donde están los ricos. Volverás al piano, la no manita vive, y en la verga, mirando el día que hago el horario. Llámalo, y en el cuento venga, que aquel cacerón de grano, el cielo de llamaba, que aquel cacerón de grano, el cielo de, gano, de, gano, de gano. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me iría. <risa> ¡A un luz de mi vida, de Está el y la solar, que me corazón. Y, y No por, si por quedes, no te quedes, no te te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes, no la te you Oh mm -hmm. La sensación alegrada, parece que no puede este bus, viejo, vivo igual a la Gracias, que no es la fiesta se va es el ritmo y compad no perdamos el tren que nos presta se va siento más cerca la muerte y es por eso que esta noche siento el reforz del corazón cuando nadie no sabía Que yo le estaba queriendo Desde que me dejé en otro lugar a mí fue Que va muriendo, va muriendo Lo cuando nadie no sabía Junto con Carlos Aurel Argelio López Camillaso, cierta esta noche hicimos la última huella. Venga, tres amigos se fueron lejos, se fueron a vivir arriba de las nubes. claro, se entonces Yo apenas tenía, apenas tenía 20 años de un concepto que terminaba toda la vida. de mi corazón. Y pasó tanto tiempo, tantas cosas. Tantas pistas, allá por la avenida España, Israel, reina, el trébol, los italianos, los suizos, los árabes, dentro el Córdoba, del sur, la pena, por los ríos favoritos, los allá por San Martín, que fue el, el perquecito, el atlántico. Sí, y una fiesta me dieron de noche. Por eso cuando llega el día, no, me... cuando sale el sol que siempre que me capricha con el talento de este, ya me he hecho una zanja que llega hasta la profesora Martín. Nuestra luna, ya te lo conté, pintaba siempre el blanco en el techo de las casas bajitas del alzador. El viejo va a ver ahora con el reno, claro, no cayó bien que le pusieran con el reno. Yo soy La tía no hablas, que por el clore, y aunque me tengo por voy a por ¡Hombre!